Yo desde chiquitita siempre he querido hacer voluntariado, ha sido algo que siempre he tenido la curiosidad. Entré en la, en la fundación obligado por mis padres. Fui obligado, pero, pero es que esto tiene una magia especial que, que te engancha. Al llegar allí fue un poco de incertidumbre, de nerviosismo, porque no sabía lo que podía dar de mí. Me encontré con muchísimo amor y muchísimo cariño. Y dije... Pff que estoy donde tenía que estar. Los chavales nada más te ven, no te conocen, pero te abrazan. Desde el minuto uno generas ya un lazo y, y te engancha y tienes ganas de volver porque te sientes un poco como, como en casa. Hacemos todo tipo de actividades. Hacemos talleres. Bailamos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 personas fuertes, son personas maravillosas y no sé, me ha aportado de todo, de todo. ¿Qué me provoca? Pues me llena, realmente digamos que es mi joven ¿no? y a mí no sé, me hace feliz. Pues al principio buscaba crecer como persona y al final es que voy porque son mis amigos y tengo mono de verles, quiero verles y me lo paso súper bien con ellos. Eh, um... Me ayudan, me hacen reír, Son muy buenos conmigo. Yo confío en que me quieren mucho. Yo, no, mi segunda familia. ¡Pan viejo mío! Pues, hombre, si sí, repito. ¿Eh? Me han enseñado de todo, desde lo que es la humildad realmente y lo que es ayudar a otro. Bueno, me he vuelto más sensible. <risa> ellos me han enseñado a, a aceptarme como soy y, y me han dado un, una nueva versión de mi vida súper mejorada. Eh, aprendes a comunicarte de otra manera, a ver la vida con otros ojos. La verdad es que ellos me han enseñado a, a ser feliz.